Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a seguir con estas jornadas de innovación docente. Ahora en esta tarde, ya tras la comida, vamos a iniciar la mesa ¿Cómo motivar al estudiante en titulaciones semipresenciales? Mi nombre es Eriol Borrallene y soy profesor en esta universidad y, en, y coordinador de tecnologías educativas en el CIE. Y hoy tenemos con nosotros, a, por un lado tenemos a, a Luisa Eugenia Reyes Recio, que es profesora de esta universidad también. Ella es titular de Universidad del Área de Organización de Empresas, con 26 años de servicio en la Universidad de Rijuan Carlos. Es autora de múltiples publicaciones nacionales e internacionales en lo relativo al gobierno de la empresa, el emprendimiento, el desarrollo directivo y la innovación educativa. Y cuenta con un sexenio de investigación y cinco docentes, dos de ellos excelentes. Es docente e investigadora por vocación y pasión y comprometida con la educación de calidad. Muchas gracias. Luego tenemos también a Francisco Javier Oyuelos Álvaro, eh, que es profesor y director del Instituto de Formación e Innovación Educativa de la Universidad de Burgos. El, eh, Javier, desde enero de 2015, ocupa el cargo de director del Instituto de Formación e Innovación Educativa de la Universidad de Burgos. Es miembro de la red eh, de la Junta Directiva de la Asociación Red de Docencia Universitaria y eh, desde, dos, desde noviembre de 2017 ocupando actualmente el cargo de secretario de dicha asociación. Eh, es, es miembro también de la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado, Docentia, de la Universidad de Burgos, desde hace 10 años y realiza su actividad investigadora en temas de prevención de riesgos laborales, eh, atmósferas explosivas, eh, huella de carbono, calidad del aire e innovación docente universitaria. Y luego tenemos también a David García Marín, que es profesor también de esta universidad, es doctor por la UNED, Máster en Comunicación y Educación en la Red, profesor e investigador en la Facultad de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos y es profesor invitado en varios másteres de la UNED en Comunicación Digital, Nuevas Pedagogías y Periodismo Transmedia. Y fue el primer premio Profesores Innovadores de 2021 del año pasado de, de estas jornadas de, de la Universidad Rey Juan Carlos. Es autor, entre otros, de los libros Comunicar y Educar en el Mundo, que viene, del 2018, y la, y la otra edición, eh, Pedagogías críticas para el siglo XXI, y Coordinador de Desarrollo Institucional y Extensión Universitaria de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Juan Carlos. Bueno, pues eh, muchas gracias por estar aquí. Os doy la bienvenida a esta mesa. Y bueno, pues os voy a comentar un poco cómo va a funcionar. Vamos a tener tres bloques. En cada bloque, pues lanzamos, voy a lanzar unas preguntas y nuestros. Eh, eh, ponentes nos van a durante cuatro o cinco minutos como máximo pues nos van a dar eh, sus, eh, sus reflexiones pues sobre estas las respuestas a estas preguntas entonces eh, iré indicando cada uno de estos bloques finalizados los bloques abriremos un turno de preguntas tanto a los que estáis aquí presentes como a los que estáis siguiendo este evento desde desde Teams y bueno pues comentar que yo os iré avisando con un cartelito cuatro minutos y este ya que no podéis pasar de él vale eh, y nada, pues bueno, pues eh, insisto, os de la bienvenida, muchísimas gracias. Y vamos a empezar por, con el primer bloque, que el primero, eh, las preguntas son, eh, ¿cómo valorarías el nivel de motivación de vuestro alumnado en titulaciones semipresenciales y si supone un reto en motivar a vuestro estudiantado? Empezamos contigo, Luisa. Bueno, pues en primer lugar eh, agradecer a la Universidad y al CIED eh, la invitación a participar en esta mesa porque, como decía antes Oriol, yo soy una apasionada de esto de la innovación por vocación eh, y por pasión, como he dicho, así que muchas gracias. Ante la pregunta que ha lanzado, eh, ¿cómo valoráis el nivel de, de motivación? Yo añadiría otra, ¿no?, el por qué y el para qué, eh, por qué motivarlos y para qué motivarlos. Si asumimos que la motivación tiene que estar ligada al aprendizaje, yo diría que eh, los alumnos sí están motivados para aprender. Ahora bien, ¿qué tipo de aprendizaje y en qué condiciones? ¿No? Eso es lo que tendríamos también que reflexionar. Aprendizaje para aprobar, pues la motivación no es alta para mí, para mí en ese caso es baja, es decir, no les motiva nada, solamente tener un 5 y con eso hemos cumplido. ¿Dónde tenemos que buscar la motivación? O donde debemos, como luego comentaré, ayudarles a buscar la motivación, en la motivación para desarrollarse personal y profesionalmente, para crecer en ese sentido y sobre todo para desarrollar su inquietud intelectual. Ahí es donde debemos buscar esa motivación de los chicos y ahí, si somos capaces de entrar en ellos, sí hay mucha y muy alta motivación. También lanzaría otra pregunta con respecto a esta, ¿no? para poder contestarla. ¿Todos se pueden medir exactamente igual? ¿Medir y evaluarse? Porque ¿cómo mido yo la motivación de mis estudiantes como grupo general? ¿Son todos mis estudiantes iguales? Pues yo diría que no, no son todos los estudiantes iguales. Y más en semipresencial. En semipresencial yo diría que tendríamos dos grupos fundamentales de tipos de estudiantes. Aquellos que trabajan y que eligen esa opción porque precisamente trabajan, y aquellos que eligen el semipresencial porque lo quieren elegir o eligen el semipresencial porque realmente no fueron aceptados en el presencial, que era su principal eh, vía de entrada a la universidad. En ese caso, la motivación también es diferente e intentar valorar la motivación de ellos es diferente. Yo creo que la motivación en sí misma, para terminar, eh, no debe ser el propósito, sino que tiene que ser… La herramienta y la herramienta con la que nosotros podemos dar cumplimiento a los objetivos de nuestras asignaturas y eh, por extensión a lo que es nuestra educación universitaria en los chavales. Así que espero no haberme pasado de tiempo. No, no me he pasado. ¿eh? Sí, perfecta, vamos, te... Muy bien, muchas gracias. Pues eh, pasó la pregunta a, a ti mismo, eh, Javier. Sí. Muchas gracias, Oriol. Bueno, lo primero es felicitaros por organizar estas jornadas de innovación docente, en este caso la novedad edición en la que estáis abordando el tema de la motivación y dinamización en el aula de la universidad. Quiero agradecer la, la invitación que me hizo César, lo cual supone un reto para mí, porque yo soy docente presencial, solo doy clases en enseñanza presencial y soy docente de química, como le dije a César cuando contactó conmigo. Eh, aquí lo bueno que lo, os tengo ganados a todos, o, o todos me tenéis ganados a mí, como decía Luisa, porque sois docentes innovadores, eh, innovadoras, entonces es muy fácil hablar con vosotros y estar de acuerdo, como estado esta mañana, en, a, en, en, en las mesas que se han ido elaborando. Eh, luego sí que quiero discrepar en alguna cosa con vosotros, y entonces lo primero es ofreceros unos datos, el Ministerio... Recoge datos y cifras de, de abandono y es que es tremendo. El, el abandono que, que tenemos en las universidades presenciales, más o menos a lo largo del 18-19, 17-18, en el primer curso es del 16%. En universidades no presenciales y la UNED, que la llaman universidad especial, en primer curso está en el 45%, el abandono de nuestros estudiantes. Con eso quiero decir que no sé qué motivación tienen nuestros estudiantes, pero que algo tenemos que hacer. A mí este dato no le conocía. Hace unos cuantos años organizamos una jornada parecida a esta para intentar entender el tema de la, del abandono de los estudiantes. Lo dejo aquí en el aire para seguir después con la segunda pregunta y para que vayáis reflexionando por qué no nos dejan nuestros estudiantes. Muy bien, pues también muy, muy ajustado al tiempo, perfecto, muchas gracias. Más tiempo para luego preguntar. Y ahora seguimos contigo, con David. Pues muchas gracias, se me escucha bien, ¿verdad? Muchas gracias Oriol y muchísimas gracias a todos aquellos y aquellas que forman parte de la organización de estas jornadas de, de innovación docente. Es un verdadero placer estar aquí, es un verdadero placer compartir mesa con, con mis compañeros y muchísimas gracias a todos los y las asistentes que tenemos en, en, esta, en esta sala y también a aquellos y aquellas que están online. Eh, claro, ciniéndome a la, a la cuestión que planteaba Oriol… Mmm, yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentaba la, la compañera anteriormente, eh añadiría un matiz, una cuestión sobre el nivel de motivación y es que también depende un poco de la titulación yo no solo doy clase online, en este caso en la Universidad de Juan Carlos, soy también como ha comentado anteriormente Oriol, profesor invitado en varios másteres en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde hice un máster como alumno y donde me doctoré, ¿no? entonces yo noto también bastante diferencia entre el alumnado a nivel de máster y el alumnado a nivel de grado normalmente cuando hablamos de estudiantes a nivel de máster la motivación es, eh, es superior porque, bueno, pues eh, estamos hablando de, de personas que ya no necesitan eh, esa titulación no están, algunos se puede decir que entran en grado pues casi por, por obligación o por inercia, ¿no? de que, bueno, pues eh, tengo 18 años 20 años, lo que sea, tengo que estudiar, hay diferentes motivos con el propósito de entrar en, en docencia online eh, los ha comentado anteriormente la, la compañera, yo añadiría otro más, los que no pueden por responsabilidad porque tienen trabajo, etc, etc, a los que no les ha dado la nota para entrar en presencial y yo añadiría un tercer perfil aquellos que no pueden permitirse económicamente estudiar lo que quieren estudiar en una ciudad diferente a la suya, entonces pues ese es otro perfil que también tenemos a nivel de grado, a nivel de máster yo sí que noto quizá una, una mayor eh, motivación y luego, por otro lado, yo en, en lo que al grado y concretamente en lo que a nuestros estudios se refiere aquí en la Universidad de Rijuan Carlos, yo, yo me encuentro con, con dos extremos ¿no? a nivel de motivación. Si hablamos solo exclusivamente a nivel de motivación, los hay extraordinariamente motivados, quizá la gente más motivada que yo me he encontrado en la universidad son los extraordinariamente motivados que están semipresenciales, los de online, mucho más que muchos muy motivados de la, de la presencial, por diferentes motivos, que luego podemos entrar a valorar. Y luego, por otro lado, también es cierto que, yo personalmente en, en las asignaturas que imparto me encuentro también con mucho estudiante ausente ausente también por diferentes motivos, porque realmente no les gusta el grado y se han dado cuenta de que, de que no les gusta eh, una vez que ya han entrado por diferentes motivos también de trabajo por, eh, porque por, no les da la vida porque les cambia la vida con determinadas circunstancias y tienen que, que abandonar o tienen que alejarse de los estudios, cosa que que sucede menos ¿no? en, en el presencial entonces yo si tuviera que establecer esos dos perfiles yo creo que cuando hablamos de motivación hablamos de dos extremos eh, por lo menos en lo que a mi eh, experiencia se refiere dos extremos claramente diferenciados muy muy muy motivados en un extremo y luego pues, pues personas que es que ni los conoces ni aparecen y, y entrarían dentro de ese perfil del estudiante completa y absolutamente ausente. De los que, bueno, tenemos que decir, eh, también hay bastantes dentro de este tipo de grados. Vale, pues muchas gracias David. Y vamos a seguir con el segundo bloque. En el segundo bloque la idea son nuevamente dos preguntas. En primer lugar, ¿en qué medida pensáis que la motivación por el aprendizaje depende del estudiante o del profesorado? Y en la parte correspondiente al profesorado, es interesante proponer estrategias que ayuden a favorecer la interacción y la dinamiz dinamización en el aula. En este sentido, ¿qué aspectos consideráis clave, clave para dinamizar vuestro aula? Y empezamos ¿tabes? contigo, Luisa. Bueno, eh, depende del profesor, depende del estudiante. Yo creo que el estudiante utilizando la motivación del estudiante, tiene que estar motivado por sí mismo. ¿no? Y que nosotros los profesores no tenemos que motivar a los alumnos, yo soy de esa opinión, sino que tenemos que ayudarles a encontrar su propia motivación. Eh, el otro día salía en una mesa, ¿no? ¿debe venir el alumno motivado yo tengo que hacer el pino puente para motivarlo? No, yo tengo que ayudar a encontrarle esa motivación que le haga, sobre todo en semipresencial, conectarse que para mí es fundamental y seguir la asignatura al día que también es otra de las cuestiones fundamentales no podemos hacernos cargo de algo que no nos corresponde y es su propia motivación o sea, nuestra figura ahí tiene que ser de facilitador con respecto es mi opinión con respecto la, al estudiante qué aspectos creemos que, que son clave para dinamizar el aula también lo he comentado muchas veces, ¿no? Los recursos para mí son fundamentales. Los recursos son las herramientas que tenemos para dinamizar nuestras clases a través de una pantalla, porque al final es a través de una pantalla. Creo que somos privilegiados por la cantidad de herramientas integradas que tenemos en aula virtual y eso nos facilita mucho el trabajo para poder dinamizar nuestras clases. Por otro lado, la interacción, que es otra de las palabras que siempre sale ¿no? eh, para eh, dinamizar eh, las clases. Pero interacción no solamente entre profesor y estudiante, sino también entre estudiantes, ¿no? que muchas veces eh, enganchas al alumno precisamente porque entre ellos se pueden rebatir, entre ellos pueden debatir y tu posición está fuera. ¿no? Y entonces, también ...rompemos esa visión del profesor que está al otro nivel de los estudiantes. Y por otro lado, a mí me gusta mucho trabajar en el aula eh, dinámicas para romper el hielo. Porque cuando hablamos de dinamizar una clase... Pues esto es como cuando te dan el micro y tú tienes que hablar al principio. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar y, y somos bichos raros en ese sentido. ¿no? Pero muchas personas y sobre todo a los estudiantes les cuesta mucho romper ese hielo ¿no? para ponerse a hablar. Pues a veces hay que utilizar determinadas dinámicas al inicio de las sesiones que tenemos para romper ese hielo ¿no? con, con ellos. Aspectos. Actualización de contenidos. Para mí es fundamental. De prácticas y de formatos que utilizamos para dar las clases con ellos. Eh, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? eh, el otro día yo utilizo mucho mural en la docencia semipresencial, me gusta mucho porque es muy visual para trabajar con ellos, pero claro, yo no tengo el número de licencias necesarias para que ellos puedan, les invito, pues descubrimos que ellos mismos pueden, a través de aula virtual, poder tener acceso y poder trabajarlo. Bueno, pues eso fue un elemento de motivación tremendo con mis estudiantes el otro día. Solamente el descubrir que ellos mismos, las herramientas que nosotros les ponemos a ellos, las pueden utilizar para trabajar ellos mismos en grupo. Y esto hace referencia a esos formatos que ellos, a través de herramientas de software fundamentalmente, que ellos pueden eh, utilizar. Centrarse en el alumno. Y cuando hablamos de centrarse en el alumno para dinamizar el aula... Es centrarse en sus deseos y en sus necesidades y preguntarles qué queréis resolver en este aula. Porque nosotros vamos a veces eh, con un discurso ya hecho de lo que queremos contar, pero ellos tienen otras expectativas. ¿Cuáles son sus expectativas? Y nosotros desarrollar nuestras, nuestras clases en base a las expectativas y los deseos que ellos tienen. Involucrar al alumno, termino, para compartir pantalla, por ejemplo, comparte tu pantalla, ¿vale? estamos hablando de semipresencial, desarrolla tú esta parte, esta idea y cuéntaselo a tus compañeros. Es decir, le estás dando el rol en ese sentido de formador a él mismo, no, hacia los demás. El trabajo en equipo y identificar la causa del aburrimiento. Es que esa salió también el otro día y es que es, es fundamental para poder empoderar al alumno en esa dinamización del aula. Justo. Incluso te has sobrado unos 30 segundos. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora, eh, pues, eh, Javier, ¿nos cuentas? Eh, yo recomiendo, continuando con los datos de abandono, que se ha publicado este informe de abandono universitario en el 2022, en marzo, eh, eh, han detectado los factores que están implicados en este abandono de las titulaciones, algunos de los que David ha mencionado por experiencia personal, aquí están recogidos, el rendimiento académico, el precio de las matrículas, la edad, la nota de corte, el género, que me ha llamado la atención, el perfil de alumno, si tiene familia o no tiene familia… Entonces, estamos viendo que hay factores que implican a, al alumnado. Es muy interesante, por ejemplo, la mesa que vais a desarrollar mañana para conocer su opinión, porque muchas veces les dejamos de lado. Pero además del profesorado y del estudiante, yo como docente quiero implicar a la, a la institución. La institución tiene que guiar y orientar a estos estudiantes, nosotros en Burgos en 2014 empezamos con títulos online y los estudiantes se matriculaban de 60 créditos. Claro, una, un chico de 18 a 22 años sin familia a lo mejor sí que lo puede seguir, pero a partir de los 30 o 29 con familia, con trabajo, compatibilizar el ritmo de estudio que se le pide con su familia y con su trabajo pues es harto difícil o más que nada, complicado, como hemos dicho, del 40% de abandono. ¿no? Entonces, tenemos que ser también conscientes de eso. Entonces, la institución tiene que poner asesoramiento, acompañamiento y no descargarlo solo sobre los docentes. Nosotros tenemos nuestro trabajo, somos académicos, tenemos nuestra investigación, por supuesto tenemos nuestra docencia y nuestra gestión, pero la institución tiene que acompañarnos. Dicho esto, eh, de nuestro lado, la motivación, como decía Luisa, yo creo que la tienen que traer ellos. Tenemos que conseguir que la traigan y si no, seguro que con todos los compañeras y compañeros que estáis aquí y las metodologías que, que utilizáis, yo creo que lo conseguiremos. Luego voy a seguir dando algún, alguna de las ideas que tengo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo intentar incrementar el rendimiento académico? Bueno, aparte de la guía y orientación que la institución, si conseguimos que nos ponga, tenemos que acompañar y orientar a nuestros alumnos en sus trabajos a través de la innovación docente, como estáis haciendo aquí, ¿no? Las metodologías activas, las jornadas de innovación, los proyectos de innovación y los artículos de ello, de, de, de, la, de la innovación. Pero, bueno, discrepo de una cosa de David, porque nosotros, desde el, el vicerrectorado de políticas académicas, se hizo una encuesta telefónica en estos cinco grados online eh, en relación al abandono. Se, se, se les llamó por teléfono con un cuestionario y los motivos, se les preguntaban los motivos por los que no se matricularon al año siguiente. La respuesta era múltiple y, por ejemplo, el M1, que era falta de motivación real por los estudios, pues no podéis ver los datos porque los tengo yo aquí, pero eran muy pequeñas, sobre todo era M3, que era Problemas para compatibilizar Estudio, Trabajo y Familia, en el caso de Burgos, ¿de acuerdo? Luego también M5, M6, M7, que son Inconformidad con la Gestión de la Titulación o Problemas Económicos del Coste de Matrícula, con la que lo acaba de apuntar David. Y en algún caso M7, que eran Mejores Expectativas Laborales con Otra Titulación, ¿de acuerdo? Y quiero un poquito ir más allá con el tema de la innovación. Bueno, eh, eh, estoy en Redu, Redu es la red de docencia universitaria, unos compañeros de Redu, Javier Paricio y Amparo y Eidoya Fernández, eh, han desarrollado el marco de desarrollo académico docente, el MADAD, eh, en el cual se basan en la literatura para establecer este marco, hacen tres, tres bloques, el bloque 1, que es currículum que enseñamos. El bloque 2, procesos, cómo aprenden, cómo enseñamos, que es el que estaríamos aquí abordando. Y el bloque 3, fundamentos, por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, han establecido unas dimensiones, no sé si a alguien nos suena o no. Y en el bloque 2 de procesos, yo creo que en todo esto está la motivación, el aprendizaje activo y constructivo. La dimensión segunda es el aprendizaje cooperativo. El 3, el aprendizaje profundo. El cuatro, es el que luego me quería centrar un poco más y si me da tiempo, es la autorregulación para la transformación intelectual del estudiante y el desarrollo de su capacidad de respuesta ante retos personales y profesionales. El cinco, interacción. El seis, evaluación auténtica y retadora, que yo creo que van unidos la autorregulación con la evaluación. Y el siete, es entornos de aprendizaje. En el bloque tres de fundamentos estaba mejora e innovación docente, ¿de acuerdo? Perdón por lo abrupto de la parada. No, no. ¿Sí? Vale, luego seguimos. Nada, eh, pues vamos a, a seguir con, con David. Uh -huh. Eh, interesantes cuestiones las que plantea Soriol. Eh, claro, concretamente en el caso de, de los estudios que, que tenemos aquí en la Universidad Rijuan Carlos en cuanto a la modalidad online, aquí hay un problema de raíz que es previo al asunto de cómo generamos en nuestras aulas o en nuestras sesiones la motivación, o cómo la activamos, o cómo dinamizamos, que es que la, la asistencia no es obligatoria. Entonces, claro, asisten menos estudiantes a clase que, que en presencial. Y ahí poco podemos hacer, porque, porque si alguien trabaja al mismo tiempo que ponemos las clases, pues eh, lógicamente va a atender al trabajo, sobre todo porque nuestras sesiones se graban y se ponen, como todos los materiales, en, en aula virtual a disposición de, de todos los estudiantes. Entonces, claro... Eh, Tú eh, puedes te puedes generar algo como muy creativo, como muy dinámico, y luego si tienes un grupo bastante reducido que en ese momento te está yendo a clase o está conectado en esa sesión, pues, eh, pues va a resultar ciertamente complejo, no va a resultar ciertamente complicado el hacer pues, cuestiones eh, ciertamente sofisticadas. Por otro lado, eh, teniendo todo esto en cuenta, para mí sí que resulta fundamental que los... Eh, que, yo no sé si lo ha abordado Luisa anteriormente, porque bueno he de decir que eh, en, en gran parte de lo que ha comentado Luis anteriormente estoy completamente de acuerdo y es que lo tenía explicado de otra manera, pero gran parte lo, lo iba a abordar y lo voy a explicar y además lo, lo quiero justificar. Eh, hay, hay un elemento que es fundamental, que es que noten la cercanía del profesor. Muchas veces, eh, y este es un chascarrillo que se utiliza muchas veces, que se habla de la UNED. Eh, eh, me estoy refiriendo mucho a la UNED, me vais a perdonar porque, claro, procedo de alguna manera de allí. ¿no? Siempre se dice UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, y se utiliza lo de a distancia de manera metafórica, no como que hay mucha distancia, ¿no? como que es una educación muy distante entre el profesorado, el o muy fría, si se quiere, no entre el profesorado, el estudiante y entre los propios estudiantes. En este sentido, yo creo que es un acierto el cambio de, de protocolo que ya se, se está empezando a implementar este año y, que va a entrar al 100% a partir del próximo año aquí en la Universidad Juan Carlos, que es que haya una sesión por semana, una sesión eh, síncrona, en este caso, que, que no sea una grabación, sino que sea una sesión en directo por semana. Desde mi punto de vista, yo creo que el hacer una al mes... Eh, Puf, eh, a mí se me hacía bastante poco, quiero decir, y eso pues eh, puede fomentar o podría fomentar o puede estar fomentando la desconexión o esa frialdad... ...de la que hablaba ¿no? yo anteriormente. yo En mis asignaturas, a lo mejor yo me paso, pero yo doy dos clases a la semana... ...dos clases a la semana donde resolvemos dudas, avanzamos contenido y todo eso luego ya se queda grabado... ...y a mí me lo dicen mis propios estudiantes en el feedback que me dan, que lo agradecen especialmente, ¿no? que haya dos, dos clases por semana... Que menos que una, entiendo yo, con el propósito de eh, eliminar esa brecha, ese gap ¿no? o, o esa desconexión que pueden sentir con respecto a, a las asignaturas. El hecho de que haya dos sesiones por semana o una sesión por semana no significa que ellos tengan que trabajar más. ¿no? Se puede adaptar la carga de trabajo para que, bueno, pues nosotros pensamos que en vez de ver eh, 60 minutos o 90 minutos al mes de grabación, van a ver bastantes más, se les descarga de otros apartados, ¿no? de otros aspectos y creo que tampoco pasaría nada. Y tampoco nos tiene que representar una enorme carga de trabajo para nosotros, porque además en la docencia presencial hay dos clases por semana, con lo cual bueno pues tampoco es, es tan grave. ¿no? Eh, y centrándome un poco más en lo que comentaba Luisa antes, para mí es fundamental variar el modelo de interacción. Variar el modelo de interacción que habitualmente tiene la docencia en general. Docencia en educación infantil, en educación... Bueno, en educación infantil, no. Posiblemente los proyectos más interesantes y la mayor innovación docente que se esté haciendo, contando todos los ciclos educativos, es precisamente en el jardín de infancia, en la guardería, en educación infantil. ¿no? Luego ya a partir de ahí los sentamos en un aula y eh, les decimos, no, tú siéntate ahí, quédate ahí, me escuchas a mí y el modelo de comunicación o interacción es pues, prácticamente inexistente. Es un modelo de comunicación unidireccional, de uno a muchos. ¿Qué es lo que sucede con esto?, que, ¿Cómo son nuestros jóvenes? Y hablo de jóvenes también en el caso de los grados semipresenciales, porque estamos notando, a mí me consta que hay cifras, que eh, por lo menos en nuestra universidad marcan que la edad media del estudiante que se matricula en grados online está bajando. Es decir, ya no es el perfil de gente de 30, de 35, de 40 años, de, de 60 años, que tiene la vida hecha y que por placer se mete en estos, en estos estudios. Entonces, eh, en un tuitoriol, termino. Eh, nuestros jóvenes son participativos, son creativos, utilizan las redes sociales, utilizan las plataformas, es decir, crean fuera de las aulas y dentro de las aulas se le introduce en un mundo en blanco y negro, en un mundo completamente desmotivador, más pasivo. Ahí tenemos que hacer una reflexión y eh, analizar qué es lo que están haciendo fuera esos estudiantes, cómo se comunican, cómo interactúan entre sí esos estudiantes y esas dinámicas, de alguna manera, traerlas a, a la educación formal. Muy bien, pues muchas gracias, David. Y ahora ya, yo creo que después de esta, estos dos bloques, eh, ahora podemos aterrizar un poco en algo más concreto, ¿no? eh, más específico, y en concreto, pues, eh, ¿qué estrategias eh, ponéis en marcha para, para favorecer la dinamización eh, en el aula semipresencial?, ¿Y qué aspectos positivos y negativos encontráis? De nuevo, eh, Luisa. Empezamos. Bueno, eh, sobre la pregunta de qué estrategias ponéis en marcha, yo voy a destacar cuatro fundamentalmente. Y no solo por las asignaturas que imparto, ¿vale? sino porque además creo profundamente en ellas y me voy a explicar. Ahora se habla de la agilidad y parece que está de moda ¿no? y todo tenemos que meterle el modelo ágil, pero es que ese modelo precisamente tiene determinadas características y condicionantes que nos dan mucha potencia en el propio, en el propio aula. En primer lugar, la primera estrategia es la de autonomía, es decir, que ellos mismos sean los que eh, definan la aplicabilidad del contenido. Muchas veces nosotros mismos sesgamos el aprendizaje de nuestros estudiantes cuando definimos las prácticas que les exigimos en el modelo. Me explico, cuando nosotros por ejemplo le pedimos hágame usted un informe, ¿vale? ya le estamos sesgando a escritura, pero es que algunos a lo mejor son más visuales. Yo le estoy condicionando a ese alumno que es más visual a que me haga algo que no es de su propia habilidad. Si nosotros dejamos la apertura en que ellos puedan elegir el formato o la forma cumpliendo los objetivos de las entregas que nosotros le proponemos para poder entregar ese contenido que va a ser evaluable, pues les estamos dando autonomía en su propio aprendizaje. La autoorganización o la gestión, que sería la segunda. Yo no tengo que decir cómo tienen que trabajar, porque les pido trabajo en equipo, ahora, a, ahora veremos. ¿no? Pero no les digo cómo se tienen que autoorganizar o cómo se tienen que eh, repartir las tareas, ¿vale? si es que hay que repartirlas, que yo no soy de la opinión que hay que repartirlas, sino que hay que hacerlas todos y luego debatirlas, sino que conociéndose, y ahí entro en, en otra cuestión, nosotros calificamos a cada uno de los alumnos en función de sus estilos de aprendizaje y determinadas pruebas que les pasamos, que ellos se autoorganicen en la mayor diversidad posible para poder aprender los unos de los otros en función de los distintos estilos que tienen cada uno. Y esto es un entrenamiento a la vida real. Cuando ellos te dicen, es que no puedo elegir yo con quién puedo trabajar, no, porque usted cuando salga a una empresa… No va a elegir con quién trabaja, le toca trabajar con quién trabaja y lo que tiene que saber es gestionar ese equipo. Esa es una forma de dinamizar la forma en la que ellos eh, tienen que presentar sus diferentes tareas y tienen que abordar su diferente aprendizaje. Eso sí, siempre con una rúbrica de valoración en la que posteriormente ellos, al final del semestre, Valoran el trabajo de sus compañeros. No tienen capacidad de suspender, pero sí tienen capacidad de anular la nota de las actividades que trabajan de forma conjunta porque no han hecho nada. Me explico, ¿no? Es ese que nosotros llamamos pasajeros sin billete o que en el argot tradicional de ellos es el gorrón, que es el que vive de las rentas de los demás, ¿vale? Entonces, esa autoorganización para poder trabajar bajo retos, salía esta mañana y para mí es muy importante el trabajo bajo retos porque es el que nos permite dar la conexión con la, eh, la realidad o el enfoque más práctico de las propias asignaturas, que es lo que ellos eh, buscan. ¿no? Y por último, creo que la mejor de las estrategias es sorprenderles constantemente. Es una cosa que me encanta. Nunca saben qué se pueden encontrar. A ver, ¿qué se le ha ocurrido? Bueno, pues a ver en el que se le ha ocurrido al profesor, mientras que no sea algo, eh, bueno, pues que sea loco, ¿no?, y que no tenga sentido dentro del ámbito educativo, existen muchas formas de poder sorprender al alumno, no todos los días, pero de vez en cuando, para engancharle en semipresencial a que se me conecte, porque el problema es que se me conecte. En autorregulación o en gestión, eh, ...lo que sí que he comprobado es que incrementa el compromiso en las entregas de las, eh, de las tareas. Yo realmente no me he encontrado hasta ahora ningún grupo en el que no me hagan las entregas en grupo. Siempre hay alguno del grupo que trabaja, con lo cual hay compromiso en las entregas. Otra cosa será la calidad del trabajo entregado. El trabajo bajo retos pues, nos permite enfocar una nueva forma de aprender por parte de los alumnos... Y luego sí que me gustaría comentar algo que, eh, que había apuntado David, que era el número de sesiones ¿no? eh, cuando nosotros trabajamos con ellos en semipresencial. Y es que estamos hablando de motivación. Muchas, mm, pues no lo sé hasta qué punto les puede llegar a motivar o les puede llegar a desmotivar porque dicen no puedo abordar la cantidad de sesiones a las que tengo que estar y entonces aumento mi tasa de abandono realmente. A mí me gusta a demanda y yo lo hago así. ¿Pero por qué? Porque yo tengo mucho vídeo grabado en, en la asignatura, fundamentalmente en una de ellas, tanto para los contenidos como para los entregables y lo que hago es de facilitador y las sesiones, aparte de tener algunas realmente que tienen que ser píldoras de aclaración de contenidos, necesitas a demanda para presentar las tareas. Creo que es un mejor sistema a demanda del grupo que impuesto. Y ahí sí incrementa la motivación. Muchas gracias, Luisa. Pues, eh, Javier. Bueno, esta mañana he descubierto nuevas metodologías que no conocía y que cada uno en nuestro ámbito aplicamos de la mejor manera posible. Y yo, no esta jovita, no la veo por lo menos, eh, Cuando aplicamos una nueva metodología tenemos que, o pretendemos algo de los estudiantes. No es aplicarlas porque sí, por eso quiero ser un poco crítico. No cualquier nueva metodología nos sirve para motivar al estudiante. Yo lo quiero vincular con la evaluación. Ya lo sé que decía César, el número de horas no presenciales que los alumnos tienen, no sé cuántas usan y cuántas no utilizan de ellas. Pero los alumnos, nosotros cuando en Burgos hicimos una jornada con los docentes online, el perfil de estudiante que estudia un grado quiere distintas cosas de esas asignaturas. Unos solo, solo querían PDF, estoy hablando del 2016, antes de la pandemia, ¿vale? Los estudiantes que venían de la UNED, que habían abandonado la UNED, querían solo, era el grado de Historia, ¿vale? Vamos a contextualizarlo. Querían solo materiales PDF, ¿de acuerdo? Claro, luego hay los estudiantes de informática que no pueden estar así solo, con PDFs, querían prácticas, etcétera. Entonces, los estudiantes depende quieren unas cosas y otras. Si hablamos con ellos, tienen mucho trabajo. Entonces, yo sí que hablaba con Jovita esta mañana de una coordinación de grado efectiva entre asignaturas. No puede ser que David trabaje el flip de Classroom, que yo lo he intentado con mis alumnos de Química o de Ciencia tecnología y Tecnología de los Alimentos, y nunca lo he conseguido. No he puesto vídeos, he puesto materiales, porque era antes de, de llamarse así la clase invertida. Yo les daba un material, sería mejor o peor, pero no lo, era muy difícil que ellos lo leyeran antes de venir a clase. Ya me gustaría. A lo mejor tiene que ser con vídeos cortos. Como decía antes de la mañana el compañero, pues a lo mejor sí que tiene que ser así. Y, y, y eso, cualquier metodología sirve cuando queremos. Hemos detectado un problema y ese problema lo queremos solucionar con esa metodología. Es decir, yo quiero como una investigación. Es decir, no probar metodología que hemos aprendido que no sabemos cómo se llama sino basarnos en algún estudio que diga qué sirve y para qué sirve es decir, yo quiero solucionar un problema determinado y pruebo esta metodología y el año que viene veo a ver o el curso, o sea, en verano veo a ver si me ha funcionado o no no voy dando bandazos coordinación, porque Luisa puede trabajar en primero con sus estudiantes de una manera yo de otra, David de otra y Oriol de otra y les estamos volviendo locos, lo siento yo les, vuelvo, o sea, les volvemos locos. No por ser, aquí es, aquí es una gozada hablar, porque todos sois profesores automotivados, que es lo que tenemos que intentar que sean nuestros estudiantes. Entonces, el, el aprendizaje basado en proyectos o problemas, perfecto, pero a lo mejor tenemos una asignatura ya en ella, que es el TFG o el TFM, que es donde se puede trabajar específicamente ese tipo de, de metodología. Bueno, tenía... Más cosas que leer, pero prefiero debatir con vosotros, que me parece mucho más enriquecedor que, que eso, eso principalmente. Vale, pues muchas gracias, Javier. ¿Y David? Intentaré ser breve más que antes para que no me saque tarjeta amarilla, que ya sería la segunda y sería roja y me tendría que ir expulsado. ¿no? Eh, al hilo de esto último que comentaba eh, Francisco Javier, completamente de acuerdo, es decir... Eh, se hacen unas jornadas de innovación como estas o una semana de innovación docente, salimos todos de aquí extra motivados, super motivados, ya estamos motivados, tenemos ese plus de adrenalina con el objetivo de seguir innovando y de, voy a aplicar todo. Y he estado en el taller de Genially y lo voy a aplicar, y he estado en el de Book Club y también lo voy a aplicar, y he estado en el de podcast y también lo voy a aplicar. Y esa es una mala praxis, es decir, no es aplicar nuevos métodos o nuevas tecnologías por aplicarlos. Eh, se tiene que aplicar si está justificado, lógicamente. Sucede que, eh, por lo menos en los grados de comunicación, hay asignaturas de diferente naturaleza. Las hay muy prácticas y las hay muy teóricas. Entonces, eh, lógicamente, las metodologías también tienen que cambiar. ¿no? Y no se puede enseñar igual, o no se debería enseñar igual, teoría de la comunicación que... Eh, una de las que yo doy que es eh, producción de programas informativos en radio, no tiene nada que ver porque son asignaturas de naturaleza diferente que exigen posiblemente approaches, no, aproximaciones, metodologías distintas. Eso por un lado. Eh, <coughs> Luego, a propósito de lo que comentaba Luisa de no ser directivo, a mí me encanta no ser directivo en, en los trabajos. Y de hecho, yo muchas veces eh, les digo: eh, tenéis que hacer, por ejemplo, un podcast, pero elegís el formato, me lo tenéis que justificar, eh, la temática también, eh, cómo se va a presentar, todo libre, completamente libre. Se me pierden. No saben qué hacer llegan los correos, esto vale, podría hacer esto, esto como tal, esto tal, normal, vienen programados del instituto y de la educación en primaria a que siempre les han dicho todo lo que tienen que hacer, entonces en cuanto a un profesor les da libertad les da miedo, yo esto me lo he encontrado incluso a nivel de máster, les da miedo ser libres, y empoderarse en la asignatura. Y ese es un problema que nosotros, bueno, de alguna manera, heredamos ¿no? de etapas educativas anteriores. Y luego, eh, centrándome más en la, en la pregunta de Oriol, a mí, yo claro, quizá por defecto profesional, yo vengo del campo de los medios de comunicación, he estado mucho tiempo trabajando en radio, y yo cuando hago sesiones sesiones online, ya me pasó cuando en una asignatura presencial la tuve que migrar al formato online precisamente por la pandemia. Yo pienso la clase como un programa de radio, como un programa de televisión. ¿Qué pasa en los programas de radio y televisión? Que están divididos en secciones. ¿Cómo son las secciones? Cada vez más cortas. Eso entra dentro de lo que comentaba Luisa antes. Pedagogía de la sorpresa. A mí me va muy bien romper el ritmo. Es decir, hablar de algo... ...cinco minutos, diez minutos y meter algo novedoso... ...un vídeo, una actividad de booklab, un ...leer como si fuera el, en un programa de radio... ...el bloque de preguntas del oyente... ...o el bloque de mensajes de WhatsApp del oyente... ...utilizando el bloque de dudas de chat... Eh, ...hacer una dinámica más amplia... ...agrupando en salas, en Teams... ...simplemente abriendo un debate... ...es decir, a propósito de lo que acabo de decir... ...o de lo que voy a decir posteriormente... ...abrir un debate, lanzar una pregunta que abran los micros y las cámaras y que, y que se establezca un debate a partir del cual voy a tener pie con el objetivo de desarrollar los próximos 10-15 minutos que, transcurridos esos 10-15 minutos de, de, de clase magistral, si se quiere, voy a romper para meter otra cosa. Otro book club, otro vídeo, bla, bla, bla. Quizá esto no les motive, pero sí, estoy convencido de que les resulta más atractivo, capta su atención y sin atención no hay motivación. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los tres por ajustaros también al tiempo, por hacerlo tan fácil. Y ahora vamos a aprovechar también eh, pues a, a abrir un poco el turno de preguntas de todos los que estáis aquí, eh, por pues estoy seguro que, que os gustaría compartir algo con, con nuestros ponentes o desde, desde Teams. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yeah, I, I... Yo tengo una pregunta sobre la, el tema de trabajos en grupo en semipresencial, porque para mí siempre que lo he intentado plantear ha sido bastante difícil, porque te dicen, no, porque claro, no podemos quedar, digo, bueno, pero tenéis el Teams, pero aún así es como que no, no funciona, no se bloquean y es como no, trabajos en grupo no, preferimos individual. Entonces, eh, como has planteado, que sí que hacéis muchos trabajos en grupo, quería preguntarte, ...cómo funciona, cómo lo consigues básicamente, ¿no? Bueno, lo primero es que yo no doy opción a que ellos elijan. O sea, una cosa es la motivación del alumno y otra cosa es el liderazgo docente... ...y aquí ya pongo el liderazgo docente por encima de motivación del estudiante. No hay opción. Las condiciones son estas y es que tenéis que trabajar en grupo. Y es más, no elegís los grupos... Los grupos los elijo yo. Pero, claro, para que esto funcione y para que funcione así, dicho así, que, que es brusco, ¿no?, podríamos pensarlo, tiene que estar planificado, dicho y organizado desde el primer día, incluso desde la propia guía docente. No hay margen a que no tengan la información. Eh, en la sesión de presentación de primer, eh, del primer día de curso se les cuenta que se va a hacer el trabajo en grupo, que se van a configurar los grupos aleatoriamente, por el, por el aula virtual. Yo publico, porque luego no saben encontrar normalmente a qué grupo pertenecen, bueno, se les explica, pero aún así les vuelco un PDF con la composición de los grupos de cada uno de ellos. Y desde el primer día les dejo visibles la rúbrica de valoración. Quizás el, el éxito está en la rúbrica de valoración y en las condiciones que pones de trabajo en equipo. Y es que… Eh, la rúbrica de valoración eh, yo la doy determinada al 75% y me explico. Es decir, de 100 puntos, 75, yo los decido en ítems como pueden ser ha respondido con calidad a las cuestiones que se preguntaban o que trabajaba el equipo, presentó las tareas en tiempo dentro del equipo, etcétera. Reparto el 75% de los puntos y el 25% lo dejo al consenso del propio equipo. Ellos van a decidir en qué van a repartir ese 25% de la ponderación que luego le van a dar, como nuestras cabezas están estructuradas del 1 al 10, pues ellos tienen que valorar del 1 al 10, ¿no? Entonces, le dejas el 25%, mantienes el 75%, establecen la rúbrica al principio como un contrato entre el propio grupo para poder trabajar durante todo el semestre y solo al final del semestre presentan la rúbrica de valoración. Es decir, al final de semestre se valora cada uno al resto de sus compañeros en los ítems y no pueden repetir puntuación. Bueno, la rúbrica es un poco… porque como nuestra cabeza está estructurada del 0 al 10 y los grupos no son más de 6, nunca suspendes a nadie porque ellos piensan en eso, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Si meto más de 6 integrantes ya suspendo, que no están suspendiendo porque ellos no tienen capacidad de repartir la valoración. Lo único es que si alguno de ellos, que es otra condición que se les dice desde el principio, valora al resto de sus compañeros o a un compañero con cero en cada uno de los ítems y todo el resto de compañeros también le valora en cero, me están identificando algo wrong, al pasajero sin billete. Entonces, a ese le quito la nota de evaluación continua. ¿Qué es lo que me ha ocurrido? Llevo muchísimos, muchísimos años utilizando este sistema y nunca me ha generado ningún problema, porque coincide normalmente con aquellos que ni siquiera se presentan a examen. Pero esto me genera un impulso al resto para que trabajen en equipo, para que entreguen sus tareas y para que sean responsables y autoorganizados, como decía anteriormente, en el trabajo en equipo. No sé si te he respondido. Oriol, una, una cosa muy rápida porque eh, esto lo plantean, efectivamente, no es que es muy complicado, no es que eh, tenemos diferentes horarios, por ejemplo, estamos cada uno en un sitio, cuando plantean ese tipo de problemas, yo lo que les digo para intentar, no sé si convencerles, Sí, por lo menos para intentar justificar el hecho de que tienen que trabajar en grupo. En mis asignaturas, tanto en presencial como en semipresencial, trabajan en grupo siempre. Entonces, yo les digo, bienvenidos al siglo XXI. Bienvenidos al siglo XXI. Pero es que las empresas funcionan así. Es decir, que es que un componente se hace o hay una reunión que se tiene en Singapur y hay gente de Nueva York conectada y parte del trabajo empieza en la India y luego sigue en Chicago, se me ocurre. Es que vais a tener que trabajar así. O sea, ¿qué queréis? ¿Una universidad del pasado que os prepare para trabajar en la fábrica? Donde en una cadena fordista estaban todos juntos ahí con el propósito de hacer además una labor mecánica y sin ningún tipo de creatividad. No señor, bienvenidos al siglo XXI. Conectividad y eh, trabajo deslocalizado. Pero si es que se trabaja así, entonces tendremos que responder a los retos de, de, de, de, de, del trabajo, ¿no? del mundo laboral del siglo XXI, ya desde la propia universidad. Los convenzo. Además, no podemos olvidar que una de las competencias que casi todas las guías docentes tienen es el trabajo en equipo. Y parece que solamente valoramos las específicas ¿no? de las asignaturas y de las otras nos, nos olvidamos. Yo solo quiero decir que me, que, que me alegra saber que en online se puede trabajar en grupo o en equipo. En presencial es muy difícil, todos lo sabemos, pero en online mucho más. O sea que… Sí, sí. Vale, ¿tenemos más preguntas? Bien, eh, voy a trasladar una pregunta de las que hacen nuestro público en, en online, ¿vale? nuestro público participante. Eh, aparte de felicitaros varios por las ponencias y por las intervenciones y respuestas que estáis dando, eh, hay una persona, eh, Azara Vicente Jara, que es eh, exalumna de una licenciatura online de esta universidad y alumna de máster, que hace una reflexión, entonces eh, os la traslado, y habla del tema de la motivación del profesorado. Y dice que si un profe no viene motivado, eso influye y mucho en la motivación del alumnado. ¿Vale? Y hay varias opiniones más de, de varios participantes que la, la reafirman. ¿no? Entonces, eh, ¿qué opináis al respecto? Yo estoy totalmente de acuerdo con el estudiante. La, la, la motivación, como ha dicho Luisa, viene de, dentro de cada uno, estudiante o docente. La estudiante no lo sabe, pero dentro de nosotros hacemos carrera investigadora y, y clases, ¿no? Y hay compañeras y compañeros que no son los que están aquí ni los que nos están viendo, que están súper motivados, como lo hemos visto esta mañana, como lo estamos viendo ahora. Y hay otros compañeras y compañeros que lamentablemente la docencia para ellos es una carga. Todos lo usamos, a los estudiantes no sé si les suena la carga docente, ¿no? Nosotros somos académicos, tenemos que tener investigación, docencia y gestión. Pero yo creo que nos gusta y yo creo que está cambiando. No sé si del todo, como decía antes David, yo a mis estudiantes del máster de profesorado les pongo un cuadro de la Edad Media en la que se ve a un profesor dando clase y el resto de personas durmiendo. Y una persona durmiendo. Es un cuadro clásico. Y yo les digo, ¿así queréis dar vuestras clases en los institutos? Pues seguimos igual. Eh, yo aquí me he quedado alucinado de todos los docentes que, estáis, que estamos, me iba a incluir, porque yo siempre he sido también, por eso estoy en este lado de la mesa... Implicados con la docencia. Lamentablemente, algunos compañeros, pues no. También depende mucho, para que el estudiante lo sepa, de la carrera profesional. Eh, a nosotros, para la estudiante o los estudiantes que nos están viendo, la carrera profesional es una carrera de obstáculos que te piden investigación y la docencia va como añadida, ¿no? Por desgracia, para mi punto de vista. Mi punto de vista. Entonces, si sí, el docente tiene que estar motivado, sí. Yo coincido ¿vale? con eh, mi compañero. Efectivamente, eh, la carrera profesional tiene mucho que decir en todo esto, también la persona. vale. Eh, voy a tocar los dos puntos. Yo… Ya lo he dicho también varias veces, es que vamos a distintas velocidades, muchos profesores, ¿no? Y entonces, cuando es que no encuentro a gente con la que eh, desarrollar proyectos de innovación o gente que se implique, bueno, es que si eres doctor y tienes tu plaza, estás a una velocidad, te puedes permitir el lujo de, en esas… Ve a quitar gestión, ¿vale? Porque, aunque mmm, tenemos mucha gestión, aunque no tengas cargo, pero me voy a quedar en docencia y en investigación pues te puedes permitir el lujo de invertir más el tiempo en generar nuevas actividades, cambiar eh, archivos, no solo PDF, ¿vale? utilizar otras, otras plataformas, etcétera. Pero los que no son doctores, se tienen que acreditar, etcétera. el problema no es que no estén motivados es que no tienen tiempo y para mantenerse tienen que estar ahí. Quizás yo desde aquí reivindico el sexenio de docencia, ¿no? que iba a salir pero que parece que nunca sale y que a lo mejor ese es un punto que generaría motivación al profesorado porque le prima tanto como el de investigación. Porque tampoco se reconoce la docencia, no se reconoce ni institucionalmente ni en la sociedad muchas veces porque… Eh, ¿Y qué es lo que haces? No? Si solo das 18 horas de clase, bueno, es que hay mucho trabajo por detrás y eso también es motivación del profesorado. Ahora bien, si lo que estoy es en, ante un profesor, como yo denomino karaoke, el alumno entiende que no tiene ninguna motivación, aunque le haya costado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo hacer esas transparencias. Pero es un profesor karaoke que me lee únicamente. Entonces, el alumno no siente que el profesor tiene motivación. Tampoco tienes que ser actriz frustrada, como digo, como yo me autodenomino a mí misma. ¿no? Es decir, En ese medio no está la virtud, pero quizás se nos olvida muchas veces que nos pagan por dar clase. ¿eh? Vaya también por delante. Con eso lo dejo ahí. Sí, no, yo por apostillar, porque creo que está todo dicho, eh, había una frase que, que repetía mucho el anterior ministro de Universidades, Manuel Castells, que decía a los profesores universitarios nos pagan por dar clase, pero nos promocionan por investigar. Ese es un problema del sistema. Pues, ¿tenemos, ¿tenemos alguna pregunta más? Eh, no. Bueno, pues ya y también por la hora que es. Yo creo que vamos a ir vamos a ir acabando. Eh, la verdad es que quería hacer unas pequeñas conclusiones, pero con todas las cosas que han dicho, mirad cómo se ha quedado el folio. Entonces creo que cada uno nos vamos a quedar con algunas ideas. A mí permitidme que me ha gustado mucho algunas, algunas ideas que habéis planteado, como cómo medir la motivación, esas preguntas de por qué y para qué motivarlos, el tema de notar la cercanía del profesor, eh, sorprenderles. Eh, cuando les das a elegir, eh, o esa libertad que se cortocircuitan ¿no? eh, por el miedo ¿no? a, a escoger, y el tema también de la coordinación de grado efectiva, ¿no? que comentaba Javier, o intentar tener pues eso, estudiantes automatizados. Eh, la verdad es que os doy las gracias por todas las ideas que nos habéis compartido y, bueno, y muchas gracias a los que habéis venido también a los que estáis al otro lado.